¿Qué tal amigos y amigas? Yo más que feliz, agradecido de estar compartiendo con ustedes una vez más las informaciones más importantes en el ámbito nacional, internacional y por supuesto de toda la región en su espacio, la fuerza y su programa sobre todo. Empezamos inmediatamente con los titulares de las informaciones de este programa del lunes 20 de abril del año 2020. En el ámbito internacional, el coronavirus cobra la vida de más de 160, 166 mil personas en todo el mundo. La epidemia del coronavirus está comenzando a descender en New York, estadounidenses comienzan a salir a parques y a playas de ese país. En el ámbito nacional, 4,964 contagiados y 235 muertos por coronavirus en la República Dominicana. Entrando ya en materia de los titulares locales, vendedores del mercado de San Francisco de Macorís vuelven a colocarse pese a la prohibición de las autoridades. Además, Advierte, advierte que multarán a ciudadanos que sean apresados por violación del toque de queda en Castillo. Incendian neumáticos en San Francisco de Macorís. También tendremos la intervención de Yurel de Jesús desde la provincia Hermanas Mirabal. Padre de hombre ultimado en San Francisco de Macorís, narra los hechos. Conflicto en cárcel de San Francisco de Macorís ingreso de contagiados del COVID-19, llegan unidades móviles a San Francisco de Macorís para realización de pruebas del COVID-19. Usted no se mueva de su televisor porque a regreso retornamos con el detalle de las informaciones en su espacio La Fuerza Informativa, sobre todo. cada día están en sintonía con nosotros en este espacio a esta hora del día bien, mis amigos vamos a hacer contacto directo con nuestro corresponsal en la, la provincia Hermanas Mirabal, desde el municipio de Tenares, nuestro amigo Yurel de Jesús Yurel, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Muy buenas tardes Arimendi, y muy buenas tardes también a todo el público que nos sintoniza día a día por aquí estamos muy bien muy bien, porque hoy en el recorrido que hicimos, acostumbrado por el municipio de Tenares, pudimos ver que los bancos, los comercios que se mantienen abiertos como supermercados y remesadoras, están tomando las medidas. Hoy vimos con, con muy, muy buena aceptación eh, la sugerencia que se le hizo el viernes. Hoy vimos que en el banco de reservas se fueron pintados unos círculos amarillos para que la gente mantenga la distancia. Y sí, eso lo vemos como positivo, ya que era un punto muy muy, muy vulnerable hasta el momento. Yurel, en cuanto al COVID-19 por allá, por la provincia de Hermanas, Mirabal, ¿cómo han ido los casos? ¿Han aumentado, han disminuido? Bueno, el ministro nos dijo hoy que tenemos 121 casos acumulados, que nos mantenemos ahí entre las cifras aumentado por poco, poco. Lo que se mantiene... Para lo, para la imprudencia, para decirlo así de forma llana, la imprudencia que tuvo la gente... ...los casos no son tantos, por decirlo así. Eh, en cuanto a los fallecidos en los últimos días... Eh, ...¿has escuchado, has conocido de algún caso en estos días? ¿O no, no. Siendo honesto, de voz populis y de fuente oficial no tenemos fallecidos nuevos. Es lo que a mí me consta, a mí como, como, como comunicador he andado en las calles diariamente con las ciertas medidas... que okay, Yurel, entonces, entonces... Cuéntanos, Pero, ¿cuáles son las informaciones que tiene para nosotros en el día de hoy? No, hicimos el recorrido, como te decía, y vimos con... De, bueno, mira, ahí podemos ver las imágenes, que se tomaron las medidas, los supermercados, lo, las remesadoras tomaron las medidas, como también, por otra parte, eh, vimos que el ministro, iba a hacer una reunión con el ministro de Educación, perdón... El ministro de Educación va a, una, va a hacer una reunión hoy y contactamos a Luis López, director de distrito del municipio de Salcedo, y nos dice que es los directores regionales que hasta el momento no tienen los datos, pero desde que tenga la información nos hará llegar para ver cómo se va a hacer para este año escolar, ya que la pérdida de clases ha sido mucha. Porque el ministro dijo ayer que no están dando clases vía virtual, lo que viene contra, a contradecir lo que se dijo y lo que están haciendo algunos colegios, algunos centros y vamos a ver cuando la información esté acabada Bien, pues muchísimas gracias Yurel González por mantenernos siempre informados de todo el acontecer en la provincia de Hermanas Mirabal específicamente en el municipio de Tenares Muchísimas gracias Yurel A ustedes, a ustedes Bien, señores, continuando con las informaciones eh, en el ámbito local, y es que vendedores del mercado de San Francisco de Macorís vuelven a colocarse pese a la prohibición de las autoridades. Eh, la mañana de este lunes eh, pudimos observar cómo las personas iban... Eh, tímidamente al mercado municipal de San Francisco de Macorís en busca de, de alimentos y ahí se podía observar cómo las personas verdad eh, acuden a este, a este centro. Recordemos que el Consejo Municipal el Ayuntamiento Municipal dispuso en el día de ayer eh, eh, el cierre ...por seis días más, cierre total del mercado público municipal... ...en los comercios, eh, primero, parte en la parte frontal... ...de los límites siguientes, este especifica que la calle Castillo... ...a las calle Sánchez, y desde la calle Sánchez... ...a la Salome Ureña, en todo el lateral... ...también habla del comercio ambulante ...que se realiza en las calles eh, Francisco Bonó... ...entre la calle Restauración y Gregorio Rivas... Eh, ...el Consejo... La, el ayuntamiento municipal dispuso el cierre de seis días más de este mercado municipal. Sin embargo, en la mañana de hoy se pudo observar varios, como pueden ver en las imágenes, varios eh, establecimientos comerciales de este mercado, el cual se encuentra laborando. Y nosotros decíamos... Eh, en un programa anterior donde el mercado municipal, nosotros entendemos que debe de ser regularizado debido a que es la principal fuente de abastecimiento de aquellas personas de escasos recursos. Así que las autoridades, eh, más que cerrar, de, entendemos que deben de regularizar este mercado, cuestión de que la, la, la clase pobre, la clase media pueda seguir adquiriendo los productos a, a, a bajo precio, pero de manera organizada y siguiendo los estándares de calidad eh, que he implementado ya por salud pública. Así es que esta es la situación que se está viviendo en el mercado municipal de San Francisco de Macorís. Bien, señores, continuando ya con las informaciones en el ámbito local, aquí tenemos que... Eh, advierte que multarán a ciudadanos que sean apresados por violar el toque de queda en Castillo. Vamos a escuchar las declaraciones del fiscal adjunto de ese municipio. Escuchemos. Ha entrado la resolución que se ha emitido. ¿De qué se trata? Se trata de todos los ciudadanos de los municipios que componen la provincia de Duarte. Deben de pagar una sanción que está estipulada en la, en la, en la ley de, de, de estado de, de excepción. La misma nosotros se antes de despacharlo, entonces vamos, nosotros vamos a proceder a emitir una multa anticipada en virtud de la violación porque hay preso en el toque de queda. Ahora bien, si vuelve otra vez esa misma persona residente, entonces se le va a doblar la multa, que puede ser desde un sueldo mínimo hasta 10 sueldos mínimos. En Santo Domingo se está estipulando, se está haciendo 5 sueldos mínimos. El sueldo mínimo estipulado en nuestro país, según el ministro, ministro de Trabajo, son 10.030 pesos. Nosotros estamos haciendo llamados, tanto a las personas de la Guarana, Pimentel, Castillo, Villarriba y Arenoso, que no salgan de su casa porque van a pagar una multa ya de ya mismo. Ya eso se está ejerciendo en San Francisco, de Macorís, y desde hoy lo estamos haciendo en los municipios mencionados anteriormente. Una invitación de parte de la Fiscalía de Duarte, que no salgan. Que no salgan. O sea, después del de horario, después del horario? De... Después de las 5 todas personas, incluyendo agentes policiales que no estén en servicio, eh, guardia, nosotros, si no estamos en servicio, tenemos la misma ley, porque lo que le interesa a las procuraduría es que no salgan para que no rieguen la pandemia. ¿Se está hablando de dos mil pesos? No, señor, no. Lo que pasa es que nosotros nos podríamos hacer en consideración de que hay personas que no pueden pagar ni 500 porque eh, hay un rejuego, es eh, desde un sueldo mínimo hasta 10 es lo mínimos, no tenemos cantidades a pagar. ¿Qué okay, nombre suyo. De Ojo, Antonio Correllano, fiscalizador de Villarriba de Noche. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Teófilo Capellán, fiscal adjunto eh, de la Fiscalía de Castillo, perteneciente a este Distrito Judicial Duarte. Y qué bueno, señores, que eh, han empezado a resear estas medidas para que las personas puedan empezar a respetar el toque de queda, el cual eh, cada tarde se ha convertido en escenario muy lamentable ver enfrentamientos entre ciudadanos que no quieren obedecer eh, este toque de queda y miembros de la Policía Nacional. Unos que por necedad salen a las calles eh, eh, solo con el único fin de llamar a la atención y otros que salen a las calles ya con otro fin en busca de, de resolver eh, situaciones ya eh, primordiales eh, en estas personas que salen a las calles en busca de, de estas de estos servicios primordiales eh, son eh, prácticamente eh, dejado en libertad por la policía ya que pueden demostrar que salen a una diligencia específico pero las personas seguirles recomendando de que por favor vamos a respetar nuestras leyes, vamos a, a respetar el toque de queda y vamos a mantenernos en nuestras casas bien señores, continuando con las informaciones y es que en la mañana de hoy el movimiento popular de San Francisco realizó en eh, incendio de neumáticos en diferentes partes de San Francisco de Macorís, exigiéndole al gobierno central mayor atención ante los casos del COVID-19. Eh, los manifestantes realizaron incendio de neumáticos en diversos puntos de esta ciudad, tanto en la Avenida Libertad como en la Bienvenido Fuertes Duarte. Y nosotros... Eh, desde acá, de manera muy personal, nos preguntamos si los grupos populares entienden que es la mejor eh, medida, ¿verdad?, salir en estos precisos momentos a incendiar neumáticos donde existen personas... ...que están pasando por problemas respiratorios y este incendio de neumático puede agravar muchísimo más la situación. Nosotros entendemos de que eh, se deben de seguir buscando mejoría. Claro que estamos de acuerdo con, con que muchísimas cosas del sistema de salud eh, deben de cambiar y deben de mejorar. Pero ahora bien, entendemos de que no es el momento prudente, el momento justo para este tipo de acciones. Y esto fue, señores, la situación que se vivió en San Francisco de Macorís, donde imagínense ustedes las personas que tienen que estar en sus hogares y vienen y le incendian estos neumáticos en frente de sus hogares. Imaginémonos, hay que imaginarse el infierno que viven estas personas. Señores, ya pasando a otra información, eh, el pasado sábado, en la noche, fue ultimado un joven eh, de varios disparos eh, acá en el sector La Altagracia de San Francisco de Macorís y nosotros hablamos con el padre de la víctima y este nos explica cómo sucedió el hecho. Vamos a escuchar las declaraciones del padre del joven asesinado. Escuchemos. su nombre? Fermín Bucu, Pablo. Fermín, eh, ¿cuál fue la situación? Bueno, la situación fue que ellos, y que estaban en un dominio después ahí se enviaron, se le pusieron a discutir, él le dio una trompada con El hijo, él, entonces lo agarraron ahí a los dos, no lo dejaron pelear. Entonces en eso, el matador se salió para su casa, como a buscar una pistola. Eh, entonces el hijo mío salió para la casa. Supuestamente que buscó un y salió para allá. Entonces él ya cuando llegó allá, ahí lo tenían agarrado para, para salir a buscar el muchacho para matar Entonces en eso él, lo pues, que agarrado, pero el hijo mío, como lo conocían por ahí, no lo dejaron no a el motor. Entonces él como salió con arma de fuego, todo uno tuvo que limpiar y, y dice. Y porque él quería matar a los otros que lo estaban atajando. Entonces el hijo mío se quedó encima del motor y esperando como que lo estaban atajando. Que ya no le iba a hacer nada, se quedó ahí simular Entonces él cuando todo el mundo se mandó, que lo tuvieron que dejar y salir. Entonces fue y mató al hijo mío sentado en el motor y ahí le dio seis tiros, le dio. ¿Cómo se llamaba su hijo? Nelson Boyo Fernández. ¿Qué edad tenía él? 29 años. ¿Dónde vivía? Aquí en Santiago Los allens? Y, y el supuesto asesino cómo se llama santo santo, santo está detenido él sí está detenido ah, y qué le exige a las autoridades en lo adelante bueno que yo lo que quiero es justicia porque mi hijo era un hombre muy, muy trabajador tenía muchos años trabajando en, en la bomba de de la Grullón. Vivía en su casa muy tranquilo con una mujer con sus niños. Era un muchacho que todo el mundo lo reconocía como un buen trabajador. Y era un hombre que tenía buena representación en todas partes. Nunca llegó a día de ese cuartel, a no ninguna parte, no tiene mala parte. Siempre fue a trabajar. Y yo sé sí que por ahí. Bien, señores, ahí escucharon las declaraciones del padre eh, asesinado, del joven eh, asesinado el pasado sábado en el sector La Altagracia. Él mismo residía en el sector Cristo Rey. Nosotros conocemos eh, al bambino como se le conoce eh, popularmente en el sector de Cristo Rey, una persona que podemos decir eh, sumamente de dedicada a su trabajo. ...y dedicada siempre a las buenas causas. Eh, desde acá nosotros eh, expresarles nuestra condolencia... A, lo, ...a las familiares de las víctimas. Señores, ya pasando a otra información en el ámbito local... ...y es que los conflictos en la cárcel de San Francisco de Macorís... ...por supuesto ingreso del contagio de un reo... ...ingresado con contagio del COVID-19... Eh, la mañana de hoy, eh, los internos del Centro de Corrección y Rehabilitación del Valle, eh, en San Francisco de Macorís, se alborotaron la mañana de este lunes en exigencia de que un reo de ese penal, que supuestamente saliera eh, positivo al COVID-19, sea trasladado a otro lugar los internos del referido centro penitenciario empezaron a vociferar desde las diferentes pabellones a los fines de llamar a la atención de las autoridades y el, eh, y el interno contagiado, eh, supuestamente, ¿verdad?, es el nombrado Wellington Burgo Martínez, eh, quien la semana pasada, el pasado fin de semana, eh, eh, es, eh, supuestamente le quitó la vida al comerciante Vladimir González Prito un hecho ocurrido en el sector San Pedro de esta ciudad eh, Vladimir Gómez Brito era conocido como Joan el Chulo si por favor el máster no puede dar eh, las imágenes de ambiente de lo que se vivió en este en este recinto penitenciario en las afueras del CCR Víctor Valle, vamos a escuchar un poco Francisco de Macorís, este centro de rehabilitación de Vista del Valle, donde los internos amenazaron con amotinarse si no es, eh, si este reo no es trasladado a otro centro. Bien, señores, continuando con las informaciones en el ámbito local, y es que llegan unidades móviles a San Francisco de Macorís para realización de pruebas del COVID-19-19. En una acción conjunta del Ministerio de Salud Pública, las Fuerzas Armadas y el INTRAN fueron enviadas a San Francisco de Macorís varias unidades móviles para la realización de pruebas de manera especial en vista al valle, la Duarte Arriba y el sector San Martín. Qué bueno que estas pruebas rápidas están llegando a San Francisco de Macorís para así detectar de manera rápida y precisa y estas personas que puedan estar contagiados del COVID-19, sean aislados y evitar que el contagio siga llegando a más hogares de San Francisco de Macorís y de toda la provincia de Duarte. Y ojalá que los contagios sigan descendiendo como hasta ahora lo están haciendo. Por ejemplo, en específico decíamos que en la mañana de hoy estuvimos por los alrededores de, del hospital San Vicente de Paola, estuvimos cuestionando a varias de las personas que están laborando allí. Y esto aseguran que en los últimos días dicho hospital ha tenido un descongestionamiento de que gracias a Dios los casos han ido en disminución. Y esto es una noticia muy positiva. Ojalá pronto lleguemos a cero. Bien, señores, y continuando con otra información en el plano local y es que hieren a un policía de bala y lo despojan de su arma. El hecho recurre, eh, ocurrió ayer en horas de la tarde, donde un agente de la Policía Nacional resultó herido de varios balazos en medio de un asalto registrado este domingo en la comunidad de La, la bajada en esta ciudad, cuando supuestamente regresaba de un río. Se trata de Diego Manuel Mercedes Berigüet, de 26 años de edad, quien presenta tres impactos de balas en la pierna tras el asalto en el que malhechores lograron huir con el arma de reglamento del oficial. En tanto que se informó que el uniformado no estaba en servicio al momento del hecho, eh, el oficial herido se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro ...de salud de esta localidad, mientras el hecho se investiga. Eh, esta fue la situación que se vivió eh, anoche ya, ¿verdad?, ...finalizando el rec al acostumbrado recorrido que hace la Policía Nacional... ...durante el toque de queda, el cual eh, se estas incidencias... ...se han cubrido por varios medios locales y esta fue la situación ya ayer... ...cayendo a, a tempranas horas de la noche, donde este agente policial resultó herido. Señores, nosotros queremos eh, saludar a esas personas que están reportando sintonía con nosotros, a Franklin Burgos, a Javiela Fermín, a Omar Benítez... ...y a todas esas personas que cada día sintonizan su espacio estelar La Fuerza Informativa... Sobre todo, nosotros queremos decirle que será mañana cuando estaremos nuevamente vez reencontrándonos con ustedes de 12 a 1 del día para llevarle las informaciones en el ámbito internacional, nacional y, por supuesto, en el ámbito local. Bye, bye, mis amigos, y será hasta la próxima.